Dejar de darles motivos para que se alejen de nosotros y que vuelvan a confiar en nosotros. Que antiguamente, hace mucho tiempo, había una expresión que era lo ha dicho el parte, cuando lo ha dicho el parte nadie discutía, es así. Bueno, ahora ya no, ahora ya cuando lo dice Televisión Española todo el mundo dice sí, pero ¿qué más hay? ¿Eh? Pues no, lo que aspiro es que, a que cuando Televisión Española diga algo, eso sea impepinable.